A todos ustedes en el último día Justamente del mes de abril Aquí a través de la propuesta clásica Del verteb de los viernes por la noche De 22 a 23, hoy más puntuales que nunca Estamos dando comienzo a orígenes Y principios Siempre este, es un placer Agradecer como corresponde, así lo siento A, a las autoridades del medio Por supuesto, y al plantel de, de chicos que están trabajando aquí Para que todo salga De la mejor manera para todos ustedes eh, estuvo colaborando en el piso armando todo lo que tenía que ver con cámaras con monitor este, con los micrófonos eh, el manu eh, manuel y bueno le agradecemos a Eli que también estaba en el control y a fede eitner que es un cañón ahí ¿eh? el director en los estudios de aquí para allá hoy va a estar pendiente seguramente un poco de su river pero lo mismo <ríe> lo mismo va a hacer las cosas de la mejor manera posible eh, bueno, eh, la propuesta de cada este, viernes por el canal 98, el canal oficial de Venado Visión, eh, que ustedes también pueden seguir a través de Facebook, a través de YouTube, siempre lo decimos, y para aquellos que lo decidan, eh, pueden bajar la aplicación y lo tienen también en HD. Así que es una este, particularidad muy interesante para seguir este y otros programas. Y por supuesto que también a través de Flow en Chakra TV para toda Argentina y toda Latinoamérica. O sea que, en fin, no nos van a poder evitar. Bueno, en la noche de hoy este, hemos invitado eh, a un talentoso eh, artista plástico de Venado Tuerto, un hombre joven, este, pero que tiene una, una vasta trayectoria ya. Hemos traído en alguna otra oportunidad este, algunas mujeres del ámbito de la plástica, pero hoy decidimos eh, darle, cursar la invitación a Mauro Calderones. Mauro, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, muy contento de estar acá, así que, bueno, disfrutando. Este, bueno. momento. Y en este canal que también, y bueno quería, <risa> me encanta estar en este programa. Bueno, muchas gracias por venir no, este ante todo. Eh, bueno, eh, el, el nombre no tiene misterios, este, eh, nos nos anida a hablar de, de los orígenes de cada uno, que me parece sí, que bueno. siempre es bueno y que la gente conozca este, lo que ha sido bueno, su familia, sus primeros pasos en la vida, este, cómo se conformaba su familia primigenia antes de llegar a la propia, claro. este, el paso escolar, todas estas cosas. Bueno, bueno, somos acá nacidos de Venado Tuerto. Este, mi padre siempre fue un. Soy hijo de un comerciante que bueno falleció, Vicente. Pero el gran y, Vicente. Y Vicente. Lo sí. conocí personalmente. Sí, sí. Iba a menudo a la radio, por sí, distintos claro. temas. Claro. <risa> sí, sí, lo extraño siempre. La verdad que fuimos muy amigos, trabajamos aparte, bueno. trabajamos juntos mucho tiempo, tuvimos muy buena relación. Y mi madre, docente, Emilia Martín Chela, que también fue una docente que uh -huh. tiene muchos alumnos, mucha trayectoria acá en el. Sí, una familia Venado. muy conocida de Venado sí. Tuerto y tengo este eh, dos hermanos Ariel y Carolina Carolina bueno comparte hoy conmigo también mi actividad laboral y así que bueno este y siempre estuvimos aquí en Venado Tuerto me gusta Venado Tuerto una ciudad que si uno la quiere bueno, a pesar de que podemos haber tenido posibilidad de estar en otros lugares seguramente pero es una ciudad que tiene su eh, tiene a ciertos aspectos de ciudad grande y tiene y a la vez Ciertos no, aspectos de pueblo. De pueblo, y bueno, esa mixtura la verdad que me, me gusta mucho. Eh, ¿Te es Así provechosa para, este, digamos, para la creatividad, para la creación? Sí, en realidad este es, es bueno, porque es, tranqui es tranquilidad. Y aparte que yo creo que tengo una algo con, por eso, ese afecto al, al, al origen, al pueblo, porque me encanta, y tengo relación con mucha gente, y me siento cómodo... este Consiguiendo elementos, me siento cómodo, este, porque uno te conocen y uh -huh. me parece siempre le di una, una cosa, una, una digamos un marco a lo local interesante, porque siempre, pensé siempre que es, es muy enriquecedor que ya en una cuestión como la que desarrollo de las artes visuales, uh -huh. el campo visual, que me conozcan en mi ciudad, que me conozcan en mi, mis vecinos, en mi barrio, viste, o sea, me interesa mucho eso. Bien, volvamos y es a los Un ámbito, dale. Buenísimo. Este, ¿Dónde cursaste el, el, bueno, la escuela la, primaria? Bueno, yo fui a la escuela primaria en, el, en, en la 496, una hermosa escuela, en la calle K6, eh, y después este, ya la secundaria pasé al colegio industrial. Uh -huh. Hice toda una carrera, la carrera secundaria me recibí de técnico mecánico en los 90, en el 91 precisamente. Así que tengo todo un desarrollo biográfico dentro de la, de la escuela industrial que me encantó, pasé una secundaria muy linda. Un ámbito muy bueno, con no sé, había. Eh, venía la democracia, la vuelta de la democracia, sí, digamos, cual. se fue alumno secundario ya de la democracia, ¿no? Sí, eh, yo terminé, todavía no estaba la democracia todavía instalada no estaba... cuando terminé, así que no le yes. saquemos la cuenta de lo que te llevo de años <ríe> año, pero bueno. <ríe> eh... Pero bueno, quiero decir que también se vivieron cosas interesantes en ese momento porque uh -huh. había todo un resurgir de uh -huh. todos campos de, campo de posibilidades de comunicación, de bueno, de poder decir cosas, sí, la existencia de los grupos de estudiantes, democrática, volviendo a todo eso, así que fue, digamos, entre la cuestión técnica del colegio fue muy lindo y ese proceso que vivimos este, realmente eh, fue muy muy te marca. ¿Y esa inclinación por el colegio industrial tuvo que ver básicamente con la actividad que desempeñaba Vicente, por ejemplo, o era parte de tu vocación también? Probablemente eh, habiendo estado siempre vinculado, porque yo de, de, desde chiquito me, bueno, me, me gustaba, aparte de mí, mi papá tenía siempre consideración de, de ser, par, nos hacía participar, digamos. Sin, este, Al viejo le gustaban los fierros. Eh, sí, él le encantó, De hecho, cerca del automovilismo estuvo siempre, siempre. Toda la vida, fue su deporte, aparte, bueno, pues, eh, de hecho, este, fue acompañante de la REA, trabajó en el taller de Marco Ciani mucho tiempo. O sea, siempre estuvo vinculado a ese automovilismo de los orígenes que, que realmente bueno, fue tan importante para la ciudad. no Así que estuvo muy metido en eso. Y por ende, su profesión la desarrolló ya después como, como comerciante, muy joven. este Ellos empezaron, bueno, ellos digo porque con mi tío que, que aún vive, Roberto, eh, empezaron a, en el año 59, digamos, uh -huh. a, a ya tener su propio comercio. En ese momento era medio pero eran jóvenes, de 20 años, 20 añeros Mirá. así que se hicieron, digamos este... ¿siempre en ese lugar estuvieron? Eh, no, estuvieron al principio en calle Belgrano creo que donde está la Ladía Potenza Ajá. por ahí, Ajá. fue el primer localcito que tuvieron este... en realidad creo que empezaron en la casa de mi abuela que está atrás de la vía, que ahora era el 2 de abril pero en ese momento era la calle Inglaterra sí. San Lorenzo, sí. bueno 2 de abril y San Lorenzo ahí vivía mi abuela, empezaron ahí y después este ya se trasladaron después incorporó mi otro tío Armando así que tuvieron los calderones digamos como que siempre estuvieron vinculados al automovilismo a Marco Ciani porque trabajaron creo que todos ahí eh, no me acuerdo el, el hermano más chico pero creo que sí y de hecho este, siempre estuvieron por ende yo creo que el, el ser comerciantes en el rubro de repuestos automotores fue todo un devenir desde esos albores de la mecánica porque fueron sí, todos sí, pasaron por el taller y bueno o sea que, que de alguna manera por... todo esto te atravesó como para ir sí, al industrial sí yo y después pienso que. Sí, pero me llamó la atención el Colegio Industrial, porque. No sé, pero en ese momento, se, cuando uno va viendo qué te va a gustar. Yo el tema del taller, el tema de. Como que había. Este, uno va teniendo información en ese momento, uh -huh. te vas interiorizando. Y me llamó mucho la atención el, el tema de la, de la doble escolaridad y las actividades que tenían uh -huh. en el taller. Así que. Bueno, la de hecho, que sí. si uno mira este, como proyección y dice, bueno, salió del colegio industrial, es técnico mecánico, en definitiva, este, como mi caso, que me, me incliné por lo, las actividades humanísticas, sí. el tuyo también, sí. pero hay una faceta este, de tus actividades donde eh, haces gala de lo que fue tu aprendizaje en claro, el colegio industrial. Porque yo en realidad, exactamente, con la actividad laboral que tengo, por la cual subsisto y demás, y de este negocio que sigue continuando, a pesar de que cambió dentro del rubro, nos especializamos en transmisiones y demás, pero sigo estando entre, entre engranajes, entre entre fierro, o sea que yo eh, este, cosas que estudié en el colegio de alguna manera y eh, lo, lo, lo he continuado porque toda la inclinación por el uso de herramientas es algo para mí muy familiar, algo que se me incorporó en ese momento y después lo sigue desarrollando. O sea, mezclé entre el comercio, pero también actividades este, al tener una parte de técnica uh -huh. en, en el, la profesión que hago, en el oficio que hago en el comercio, pero una parte de servicio técnico y demás... Siempre estuve vinculado, con un calibre, con una, con una herramienta, con, un, con algún elemento de, que tenga que ver con el colegio. ¿Y ¿Cuál es tu eh, actualidad, eh, actividad comercial puntual? Eh, bueno, tengo un negocio que, que arrancó en el origen familiar y después fue mutando, con el que estoy con mi hermana. Este, y, y bueno, y con Aarón, que es uno, uno, uno está habilitado en la firma ya de tantos años. Y nos dedicamos a transmisiones. El Calderón y Cajas y estamos en, ruta, en 12 de octubre, Ruta 8... 1965. Hace muchos años. Tenemos taller de servicio y aparte comercializamos repuestos. Puntualmente, este atienden, reparan eh, cajas? Reparamos, con, nos sea? mandan cajas de, de, de varios lugares, te diría del país inclusive, porque con toda esta apertura que ha habido uh -huh. de comunicación y demás. Sí, redes y lo demás. Redes, este, eh, así como también están, obviamente, nuestros proveedores también. Sí, es, sí. es como que está más atomizado todo, pero surgen posibilidades... Eh, muy interesante y obviamente que la mayor la mayoría del, del trabajo que surge viene acá de la, de la zona inclusive, uh -huh. 150 kilómetros a la redonda, ya tenemos clientes de muchos años y Venado Torto también, nos va mandando trabajo, así que hacemos las dos cosas vendemos repuestos y reparamos ¿Interpretás que de alguna manera todo aquel este bagaje de los inicios de tu tío, de tu padre este, ha coadyuvado para que todo esto también desembocara sí. en, en, en un apellido que ya es conocido, que es legendario? Y sí, porque la verdad que siempre tuvimos puesto el, el, el apellido en el negocio, siempre este, hay generaciones... Bueno, yo, nosotros atendemos hoy ya segunda generación, en algunos casos tercera generación, de talleres originarios de la zona. Había uh -huh. nietos de gente que yo ya no estaba, obviamente, pero algunos los conocí, uh -huh. conocí a los padres, a los abuelos de algunos chicos que ahora son clientes nuestros, todavía. Y yo pienso que siempre... Este, yo creo que el desarrollo del comercio, uno lo, lo, lo fui aprendiendo con los años, es una, la permanencia, eh, la, hay que, me parece que está muy ligada a la perseverancia, al continuar. Eh, a la responsabilidad, a la necesidad o sea, También, por supuesto. Y a veces se va dejando este el pragmatismo de lado en el sentido de que uno debe seguir, a, en, muchas veces en situaciones adversas, este país ha tenido altibajos, uno se acostumbra a todo eso pero van pasando los años y el hecho de seguir continuando te das cuenta que los negocios son esos a veces no es, no es tanto cálculo no es muy pragmático no es una cosa de decir eh, matemática pura o que tienen que dar los números siempre muchas veces se trabaja a veces hasta en condiciones adversas pero sin sí, embargo sí. la permanencia es eso yo pienso que con los años el negocio se va haciendo a lo largo de muchos años sí, Mauro eh, como la vida misma como la vida misma como la vida misma este, y eso es muy importante porque Hemos tratado siempre, de, ya te digo, de, de atender a toda esa gente, ese caudal de, de clientes que nos acompañan y bueno, estamos muy contentos porque nos venimos desarrollando siempre bien. Una vez terminado el colegio secundario, ¿tuviste en algún momento de tu vida la, la, la, la vocación, la inclinación de seguir estudiando o enseguida viste... No, que...? No, me interesaba, yo chateo de chico, los veranos sabía ir a colaborar, al negocio, los negocios familiares tenían esas costumbres, Tal cual. Hacía, había que, época que había cadetes en bicicleta todavía, ¿Sí? así que este participaba de eso, todos los negocios tenían su propio cadete generalmente, uh -huh. así que hacía eso, activa, empecé realmente a, desde ese lugar, ¿no? hacía la limpieza, bueno, hacía todas las actividades que puede hacer algún, un, un niño adolescente que va a colaborar en el verano, por lo que te digo que ahí conocí más o menos el, cómo funcionaba todo, ¿eh? no es que a los 18 años me encontré o a los 19 con el negocio, ya de chico iba y participaba, Así que tenía una familiaridad con eso, pero uh -huh. cuando me acuerdo cuando terminó el secundario, este, no me, ya era una época complicada, había habido situaciones, bueno, no me acuerdo bien... Y fue todo lo posterior eh, a, la, um, la, a la partida del gobierno, el primer gobierno democrático de Alfonsín, claro, cuando esa, ya apareció lo de... Fue esa coyuntura de, de Menem, Menem y demás, el... que hubo una situación este, complicada en aquel momento complicada en el país. Complicada, y más que económica, entonces pensé que, bueno, que papá podía necesitar ayuda, uh -huh. los negocios tenían... Este, desprendimientos con negocios, en ese momento era un negocio grande, justo había habido gente que se había ido del negocio, como uh -huh. suele pasar en sí, sí. la trayectoria de los negocios. Empleados suele de suceder. mucha data que suelen ya. tener la propia vocación. Exactamente, en ese momento se dio el caso de que había unos empleados que continuaron su camino, así que este, como que hacía falta, que así que tenía un poquito como una espada de damocle yo en, en ese sentido. Para, para la toma poder... de decisiones. Claro, y este, así que me... Intenté, igual intenté hacer algo que, que, bueno, no estuve muy en ese momento, después me di cuenta que no, porque unos amigos que, que también se egresaron, algunos fueron a estudiar, obviamente, ingeniería, que uh -huh. debería haber sido la, lo natural de lo esa natural. carrera, la UTN, sí, pero hicimos una, habiendo hecho toda una carrera de secundaria buena, digamos, no, no sobresaliente, pero sin llevar casi materias, uh -huh. una, una carrera uh -huh. bien llevada, muy tecnológica, me fui a intentar estudiar comercio, eh, administración de empresas, no me acuerdo cómo se llamaba la carrera, que estaba en el profesorado número 7. Sí, correcto, lo recuerdo. En ese momento había una carrera que tenía que ver con empresa economía, no sí. con docencia, sino con que me acuerdo que estaba este, el profesor Pérez. Lorenzo Pérez, claro. Y había otra. Así que, bueno, me metí en un rubro el cual no era. Pero para que tenía nada. que ver con el comercio. Tenía que ver, pero de hice un manera. intento que bueno, que no, no, no, no Fue fallido. La, ¿no? Sí, fue fallido, no, <risa> persistió mucho. yo te lo, de hecho, toda esa camada que empezamos. Ya no fuimos directamente ya a trabajar, el grupo ese que había decidido eh, tener una experiencia en, en una formación de administración comercial, no fuimos directamente a trabajar. <ríe> Acto fallido. Acto eh, fallido. ¿Y seguís en, eh, digamos, en vinculación con, con tus compañeros, ya sea de secundario, de primario? Sí, este, con, con los dos. Aparte de las redes no, creo, nos trajeron a, a todos, nos han traído este, las posibilidades de, de, de estar conectados. Eh, sigo vinculado más que nada con los de secundario, con los del grupo del colegio industrial y, este, y, de, de, de, y en el grupo de amigos personales que también, por supuesto tengo amigos que hicimos toda la secundaria juntos, y en el grupo de la primaria también, me he encontrado con, con, con chicos que bueno, ya tenemos 50 que, que este, está bueno porque nos vamos enterando de cosas. Yo creo que por lo menos saludarse para un cumpleaños, aunque sí, sea dentro sí. de un grupo, lo a veces mismo. los grupos todos nos, nos pasan cosas que uno está en otra cosa, por ahí estamos concentrados en, en otras cuestiones que no le podemos sí. prestar atención. Pero de alguna manera es un vínculo, sí, estar igual. enterado de algo que pase, bueno. Seguir, seguir entrelazados de Bien, alguna manera alguna, alguna función, digamos, social Que bueno, hay que, hay que ser un poco tolerante Sí, porque... tal cual Vamos a hacer una pausita, Mauro, no? ¿te parece? Dale eh, Queridos amigos, establecemos aquí nuestra primera pausa Compartiendo orígenes y principios A través del canal 98 de Venado Visión El canal oficial Hoy estamos con la presencia eh, del comerciante No lo voy a dejar afuera <risa> Y artista plástico, Mauro Calderón Ya venimos Vamos a dar un paso muy importante como sea Vamos a avanzar en el proyecto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 Grupo Canablaya, Desayuno, Cupos Limitados, 20.900 pesos base doble. Consulta al Centro de Jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462-3299-19 y 3462-3263-27. Vicenza Viajes, desde 1999, haciendo posible sueños.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 Emcofir te brinda seguridad y confianza Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más Hola. lo necesitas Emergencias médicas las 24 horas Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual Con 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias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 Una empresa de Grupo Quijada. ¿Sabías que por ley impositiva 14.188? Faga, La Valle 1913. Teléfono 1541-7558. Nord insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. Nord el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología, audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. NOR, ortopedia, única dirección, Iturraspe 746 teléfono 03462 429 300 encontrarnos en las redes sociales facebook arroba ortopedianor instagram arroba norortopedia 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini a la suerte hay que ayudarla. Con el mini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654 321 Sábado, desde Carmen, el partido de la fecha. Vivilo por Vertebe Sports, canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Ver tv Desde las 14 horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 17 horas, el partido de la fecha de Primera División A. El local San Jorge recibe la visita de Sarmiento. Viví la emoción del fútbol de la Liga Benadense por Berk TV Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen.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 Desde Venado Puerto, el partido de la fecha. Vivilo por Ver TV Sports, canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Ver TV. Desde las 14 horas, toda la previa con imagen, comentarios e información. Y desde las 16 horas, el partido de la fecha de Primera División B. El local Centenario recibe la visita de Belgrano Fútbol Club.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 eh, estamos con la presencia de Mauro Calderone, este, hijo de comerciantes, conocido comerciante y artista plástico de nuestra ciudad. Bueno, Mauro, ¿cómo te fuiste metiendo en esto de, de expresarte eh, a través de, de, de, la, de la plástica? Fue un poco de casualidad, la verdad, reconozco. A mí me interesaba, como a cualquier niño puede ser, tenía este, orientación por el dibujo y demás. Pero no el dibujo técnico. Claro, <risa> sí, mal dibujo, bueno, después se dibujo el técnico. Pero, pero muchas veces dibujo con los Rotring, así que tengo sí, sí. una ah, familiaridad con el... Sí, tenés razón, he visto cosas tú Uso ves. el Rotring como, bueno, el Rotring en lugar de la pluma uso un es Rotring... Es una linda herramienta para sí, trabajar. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, un poco de casualidad digo porque mmm, mi madre cuando se <coughs> jubila de su función de docente, tenía actividades, siempre le gustaba que yo iba inglés, tenía y me decía un día... Vos sabés que tengo ganas de ir a un, a un taller de pintura, y no me acuerdo si en ese momento con una tía mía, qué sé yo, uh -huh. este, van a, iban eh, querían empezar a tomar clases de Angélica Rochón. Angélica Rochón, sí. Que es gran amiga. Que la tuvimos ya en esta mesa charlando. Eh, eh, me imagino, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Un saludo para le Angélica. mando un saludo para Angélica, pues, <risas> una persona que quiero muchísimo. Bueno, la cuestión es que afortunadamente la vida me hace pasar por ese taller. Yo para acompañar a mi madre, me pues, dice, ¿por qué no me y yo Y tenía un tema siempre por deporte por automovilismo por este bueno mi hermano qué sé yo acompañábamos a, a mi vieja claro a, claro tenemos más vínculo con ya no estaba tu papá cuando tu madre sí se... no estaba todavía sí estaba todavía, todavía, ah. sí, estaba todavía. Eh, pero por el deporte sí, sí, compartíamos sí, sí. el fútbol lo qué sé yo bueno en fin todo lo que lo que éramos más este, en ese momento me dice entonces digo bueno este bueno sí te acompaño para ver exacto para que vaya rompiendo el hielo uh -huh. y si aparte a vos también te gusta bueno está bien pero voy a probar así que me asesoré compré bueno lo que los elementos que mínimo, mínimo indispensable. indispensable necesitamos bueno y la verdad que me encantó lo que pasó lo que fue aconteciendo o sea que fue como algo mágico como un despertar sí. este, a primera vista digamos Sí. y aparte bueno pero qué pasa yo claro después me fui dando cuenta que había dibujado mucho tiempo en el colegio, en la secundaria también, en momentos. Este, no había hecho taller en ese, en, cuando era adolescente, pero siempre me interesó lo visual, digamos. Uh -huh. Yo me di cuenta de que uh -huh. había algo ahí. Pero sobre todo me llevé enseguida bien con el elemento que era en ese momento trabajamos con acrílico, uh -huh. era un taller experimental. Me di cuenta que la materia. Era algo que me encima me, me conecté Bien. con la posibilidad de, de, de expresar algo y de, de ir creando algo. Y ese taller fue fundamental porque, porque realmente eh, era un espacio que invitaba y a la creatividad. Digamos. Siempre uh -huh. había una libertad total en, en la creación. Se buscaba justamente no, no trabajar sobre copia de un modelo, que Tal sé yo, cual. Sino era todo un espacio explorar los materiales No sobre el realismo, sino este, no. sobre la, lo que vaya surgiendo. Exacto. Lo, lo formal en cuanto a, lo, a la exploración de los materiales, uh -huh. y si bien después abordamos también la figura de algún momento, pero siempre la mirada contemporánea, digo, uh -huh. más que la academia, este, la academia original del arte y todo lo, sí, sí, lo académico, sí, tenía una mirada contemporánea que también facilitaba un poco este, la posibilidad. Bueno, la cuestión es que mi madre después dejó porque porque bueno tenía otras actividades creo que mi tía también y yo me quedé recontra en, enganchado. enganchado así que estuve como tres años o sea, fuiste a acompañar a tu sí, madre y me quedé, y quedaste enganchado sí quedé enganchado vos. yo y bueno y trabajé eh, tres años muy lindos pasamos porque había una modalidad muy interesante que Angélica proponía con toda una didáctica muy muy buena y con bueno en fin eh, con posibilidad de, de, de explorar justamente uh -huh. distintas técnicas así que me fui como metiendo y bueno, y me di cuenta de que había algo ahí que, que me iba a conectar con, con algo humanístico, en Bien. realidad. Porque yo había estado vinculado con el deporte, eh, con, con el comercio. Con el comercio este, y, y me di cuenta de que era una actividad. O sea, que, humanística. que, que, que ahí se podría este, despertar la expresión de Mauro en su verdadera sí, dimensión. Totalmente. Y bueno, tal es así que yo sentí durante mucho tiempo que, bueno, lo siento todavía, ¿no? Que para mí fue cruzar un umbral, uh -huh. literalmente, porque entré no solamente en las posibilidades de producir mi propia obra, sino entré en la vida y en la vida de un montón de artistas, en la vida de un mundo que existía, que como todo lo que uno por ahí no conoce y empieza a descubrir con, con tanta pasión. Y todo lo que fue aleatorio, porque, porque el arte después me, me llevó a la literatura... En fin, o sea, es todo un proceso, un cúmulo de formación. Uno va haciendo una, una educación no formal, digamos, pero pero sí, educación de sí, sí. que uno cuando va buscando y va necesitando crecer, toda esa incorporación de, de conocimientos este, va haciendo que la verdad que, se, que la vida va pasando entretenida de otra manera y, y, y desarrollando justamente algo que es humanístico. ¿no? Bueno, Me permitió muchísimo sí. leer que, que, que de, de adolescente lo había hecho, pero... Eh, por lo que la escuela te propone. Desde lo al, académico. Lo académico y algún libro que por ahí había leído, pero no era, no era eh, digamos, a pesar de que en casa había una biblioteca y demás, pero no era, viste no lo tenía como... Pero desde el arte, primero con los libros específicos y después ya me metí en un mundo de... A veces me entretengo más leyendo que, lo, que produciendo, pero es todo lo mismo para mí. Siento la misma... Energía. Energía y satisfacción. Mirá. De y y ¿qué, qué, qué, más allá de, los, de lo académico propio del arte, ¿qué, qué lectura te atrapó? ¿O fuiste muy ecléctico. heterogéneo? No, de todo, mira, de, de todo, Inclusive, me gusta la sociología, la filosofía también, me gusta mucho, trato de comprender, trato de, de, de, de entrar a ciertos libros, fuentes interesantes, a veces por autores, por autores que van explicando obras, me interesa mucho eso, y después la narrativa, la... He participado también en talleres de aprendizaje de, de sobre literatura gauchesca, argentina, donde uh -huh. cuando puedo y tengo tiempo voy y participo como, como oyente, como lector, digamos, me interesa mucho eso, ir descubriendo nuevos autores. Qué, qué, qué lindo haber traspasado ese umbral y descubrir todo este mundo. ¿Con qué te encontraste este, más allá de todo esto que has relatado? ¿Cómo es el artista eh, en general, no en la singularidad? ¿Qué, qué mundo es ese? Mira, eh, lo primero que me, me sucedió cuando empecé a tener posibilidades, cuando vi que había una devolución, porque uno uh -huh. empieza a ver que... Es fundamental el idea Es fundamental, y, y ahí donde descubrí que tenía evidentemente alguna posibilidad de, de crecer, porque lo que producía provocaba empatía en el que no miraba, o sea, me di cuenta que, viste, claro, si estaríamos hablando en la mesa de, de cosas, me di cuenta y digo, bueno, para... Me parece que para esto... Para esto puedo andar. Puedo andar. <risa> no quiero decir, soy bueno porque uno no puede medirse uno pero sí, pero, porque viste, el fútbol no, no sé, eh, la otra cosa, dice todo lo que... No, todo dice lo que pude. Acá me di cuenta como que fluía todo. ajá, ajá. Me di cuenta que fluía. y me empecé, O sea, y había me, una singularidad que atrapaba. Y después de un momento de hacerlo, de varios, de unos años, este, de ir haciéndolo, eh, tuve, me empecé a interactuar, empezaron a escribir, por ejemplo, por ahí me escribían artistas también, o... Se daba un ida y vuelta a través uh -huh. de las redes y demás que me di cuenta de que había gente que también le prestaba atención a lo que estaba produciendo. Bueno, así que me di cuenta que lo podía hacer con un, un poco más de profesionalidad, digamos, quería explorar ya mi propio lenguaje uh -huh. y realmente comunicarlo. Fue como una darse cuenta de que podía lanzar esa manera de comunicar y dar mi mensaje a través de la plástica. ¿no? ¿Y cómo te definirías vos este, puntualmente como, como creador? Como un artista contemporáneo. Yo, eh, un artista plástico, del campo de las artes visuales, pero realmente me gusta el arte contemporáneo. Y estoy, he explorado no solamente la pintura, sino el dibujo, la escultura. En este momento estoy haciendo, estoy justamente produciendo grabados. Hago muchas, muchas experiencias... Este, en, en, a veces analógica, ¿no? porque hacer grabados grabado como una, la, la imprenta de Gutenberg, en el, el mismo prácticamente el mismo sistema. O, pero, o volver al daguerrotipo en la fotografía. <risas> exactamente, pero son experiencias que te nutren. Y, y que deben ser fundacionales también. también el, el hecho de ir a las fuentes también es... Pasar sí. por esos caminos sí. es como que te va generando otro campo de apertura y uh -huh. uno puede comunicar con más soltura. Uh -huh. Porque es, un, es una comunicación visual, es un mensaje que uno da en una clave visual, pero es un mensaje. La semiología ha estudiado eso. ¿Te has tal? encontrado con que de pronto te encontrás este, ocasionalmente en una muestra tuya y, de, y algún parroquiano asistente eh, ve en la obra lo que vos quisiste hacer? ¿Te, te has encontrado con ese tipo de, eh, de ida y vuelta? Sí, por supuesto. Eh, más cuando, cuando es un me ha pasado cuando, cuando he trabajado sobre series concretas, figurativas, por ahí donde el tema yo lo estaba también proponiendo de una manera bastante, bastante evidente. Por ejemplo, tuve un trabajo bastante interesante que, que causó cayó bien, digamos, dentro de la posibilidad del campo plástico, que fue Sueños Sonoros, que fue una serie que después la, la fui dejando hacer, no, no la terminé, pero quedó ahí, que era este, la narración... Empezaban orquestas uh -huh. y después cuando preparé ya las muestras, yo también me crié, vivía muy cerca del Parque Español. Sí. Entonces, me acuerdo, eh, la, la noche se escuchaba los no fines de semana, eh, depende cómo iba el viento, escuchábamos los recitales. De la, <ríe> Lo tenías en la, en la habitación. Prácticamente. Entonces, eh, me, y me acuerdo la, de su vieja, eh, o sea, la, la, el patio, la pista de baile, sí, el escenario. El escenario de cemento. El escenario de cemento. Y bueno, entonces, este siempre... Mmm, pensaba cuando desarrollé esa serie en las orquestas de pueblo, en la función, así como yo trabajaba de otra cosa y a la vez era artista plástico, yo decía que le había pasado en la vida al al, al cantante músico, al músico, cantante. Al que cantante. podía haber sido mozo empleado del correo pero que tenía esa pasión por ir a, a una orquesta que es el, la orquesta las características en aquella época le, al cantante o al músico le decían este y de qué, qué trabajas <risa> porque la realidad era que bueno. eso se hacía y, y que no era por por plata absoluta ni para llenarse Totalmente. Pero era por pasión bueno, eso, eso, me, eso me causó, y bueno, en esa serie que era muy, muy evidente el tema, aparte tuve colaboraciones de escritores y de amigos, eh, como Marcelo Sevilla, uh -huh. y muchos más, eh, Paul Citrar, bueno, gente que, que en ese momento escribió para toda esa serie, colaboró nutrió muchísimo la, el aporte de estos amigos por su, por su claridad y su capacidad nutrió mucho esa, esa muestra y justamente se fueron atando todos esos cabos entre esa vida de, de músicos pueblo, uno músicos pueblo claro. una cosa con la otra y, bueno, y la gente sí se, se, me pude comunicar bien y el mensaje fue como quería a veces es más difícil en el, en el, arte, en el arte abstracto pero de todas maneras este, cuando un artista contemporáneo y con la búsqueda abstracta él lanza algo al aire, es para que el, el que lo observa tome lo que él por interpreta, ¿no? A veces me han pasado cosas eh, simpáticas, porque es muy raro estar en una muestra, o a veces por ahí no me conocen, me pasó en Buenos Aires, que por ahí un, eh, estaba en, en una muestra, que por ahí no, no te tienen ubicado, entonces están hablando a lo mejor de una obra que hoy está colgada ahí, sí. o ver qué pasa. Qué es interesante hay, escuchar sí, eso. Sí, hay pequeñas cositas que... que, que, que, que te ruborizan también, porque es como raro que alguien ¿Sí? están hablando de tu obra y uno comunica algo desde, por supuesto que uno tiene un concepto cuando va haciéndolo, porque por, arra, generalmente en esto se arranca desde una cuestión sensible, de una cuestión motivacional, el propio trabajo, yo creo que la inspiración es, es relativa, o sea, el propio trabajo en una obra, ya hablando concretamente, te va llevando por un camino de desarrollo creativo, pero después la razón empieza a jugar porque hay que equilibrar cuestiones formales de la propia obra sí, sí. y el mensaje, el contenido. Entonces uno ya sabe, por supuesto, lo que quiere plantear. Cuando vos decís la, eh, la inspiración es relativa, eh, ¿nunca te ha ocurrido que de pronto, no te digo la, la, la fantasía que despertás de un sueño con una imagen determinada, pero ¿no te ha ocurrido que, que por ahí aparecen este, cosas como señales de algo que tenés que plasmar? Bueno, me pareció que con esta serie, muchas veces me, eh, me pasó con esta serie, sueños en sí, porque a mí me gusta mucho la música, uh -huh. Y la sensibilidad que me provocaba a ciertos temas por ahí uh -huh. o cierta musicalidad me generaban, eh, se me transformaban en ideas visuales. Es como que a mí lo que me sucede es eso, que veo, voy, voy desde la música lo paso un campo visual, siempre me imagino, la im veo la o sea, imagen. ¿no? Lo, lo, lo, lo imaginas, exactamente. me imagino, entonces de esa manera en lo concreto, qué imagen tendría, cómo sería, cómo... entonces ahí sí he tenido situaciones de motivación este, pero no es que estoy esperando que las musas vengan no, uno se pone a trabajar como es que un poco taller es como un trabajo ¿no? uh -huh. hay que ponerse a darse su, su orden digamos Tal para cual. poder producir qué es música muy importante. te gusta Mauro? la verdad debe ser variada de, de pero bueno, todo bien. escucho de todo bueno pues, me gusta el tango por supuesto el folclore que los que se escuchaban uh -huh. en mi casa de, de en mi Desde casa siempre. de origen de siempre y después, por supuesto, me fui yendo para el lado del rock. Me gusta mucho Spinetta, me gustaba Spinetta, bueno, toda su obra. Y así, rock nacional y, bueno, música clásica también. En este momento escucho mucho música clásica. Y mis hijos me han también este, convidado, aportado. convidado, aportado el rap este, o otro tipo de hill trap. Eh, bueno, la música que escuchan los jóvenes, que también es interesante porque son todas expresiones muy buenas. Hay cosas muy interesantes. Me doy cuenta de que generacionalmente... Por ahí nos va costando incorporar, como sí, le ha pasado a mi padre sí. con ciertas músicas sí. que, bueno, a todos nos pasó lo mismo. pero Hablarle de los Beatles a tus padres en aquel claro, momento. Que probablemente, ¿no? Claro. Probablemente, no digo que sea una regla general, pero es no, un cambio no. de generación y e incorporarlo de otras generaciones, como que uno tiene que hacer un trabajo de, de, de, de, de, de, de, de al menos predisponerse a encontrar, a uh -huh. ver qué pasa con eso. Pero ya es, un, es una posibilidad interesante. Y la verdad que escucho también, así que escucho música. De, de rap y me gusta mucho también vamos a hacer otra pausita este, Mauro, ¿eh? no? si sos tan amable sí. estamos compartiendo orígenes y principios vamos a venir después con su familia, la familia que ha cimentado que es divina realmente, es un hombre que está muy cercano a las redes y, y se puede ver por allí también lo que tiene que ver con su familia eh, y su obra desde ya y vamos a ver una serie de imágenes que Mauro nos va a ir contando de qué se trata, ya venimos ¿eh? vamos a dar un paso muy importante como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 ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto del sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafecinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos.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 Bien, queridos amigos, continuamos y vamos a este, justamente encarar el, el último tramo de la charla que estamos sosteniendo con eh, Mauro Calderone, que, que, sigue, que sigue su rumbo fuera de cámara, fuera de micrófono, y, y realmente eh, es muy rico y, y uno de, por ahí se lamenta el no poder tener un poquito más de tiempo. Eh, ¿Viniste acompañado esta noche? Sí, me ha acompañado Natalia, mi señora, que, bueno, que me acompaña siempre, en esto también, en el arte, porque lleva tiempo hacerlo y... Y la verdad que estar acompañado y, bueno, tiene que aceptar también la familia, que uno trabaje en esto y son muchas horas que por ahí se, uno le quita a la familia también, ¿no? Sin duda, Haciendo ¿no? esto y, bueno, pero trato de integrar, siempre hemos tratado de estar lo más juntos posible. Familia que se conforma con tres hijos también. Tres hijos, tengo en realidad tengo cuatro, cuatro hijos, Guadalupe, que está en Córdoba, está estudiando psicología, está terminando, ya se está recibiendo de psicóloga. Ah, muy bien. Y después ya con Natalia tuve tres hijos, este, que es Máximo, Valentino y Benicio, 16, 14 y 7, así que tengo tres varones, hinchas de boca los tres, este como yo, bueno, futbolero y ahora con el mundial más todavía. me imagino lo que habrá Explosión sido. Explosión de fútbol en casa, bueno, así que, este, bueno, y la verdad que me acompañan mucho. Y eh, desde, el, desde el, el campo visual, porque yo me di cuenta de que este, la, la escuela donde uno se formó, si bien te te proponía el medio y la, la pedagogía y la didáctica hacían que uno se vaya desarrollando. Por ahí en ese momento la formalidad no, no se... No te, Viste, el arte era como una cosa que no se podía imaginar que mm -hmm. alguien debía ser artista si tenía condiciones. Y yo trato con mis hijos que tienen mucha sensibilidad y muchas mm -hmm. posibilidades realmente de de prestar la atención a eso. Hoy creo que la educación de alguna manera también ha cambiado. Hoy, sí. llega, hoy se busca eh, explorar al niño en sus posibilidades. Tal cual. Y que desde, y ese, lugar, de desde ser... ese lugar de sensibilidad sí. y posibilidades de expresivas, sí. desde ese lugar, hacer lo demás en la, en la, en la educación. Es muy Buenísimo. interesante. Así que trato de prestar la atención porque me acompañan ellos también en producir arte. Eh, has, ¿Has hecho esculturas, eh, básicamente, eh, todas relacionadas con, este, con piezas de metal? Eh, bueno, he trabajado en varias. Eh, no, Trabajo también en arcilla, Bien. he trabajado en arcilla, he trabajado con cera, que me, me interesa mucho. En su momento conocí a un maestro escultor que falleció, que era Antonio Pujía, que fue, la verdad, que un gran maestro, este, que lo quiero mucho y siempre lo recuerdo, por el, porque fue uno de los grandes escultores argentinos. Este, y con él hice unos seminarios en Floresta, allá en Buenos Aires, me acuerdo, uh -huh. para trabajar el tema de la cera, que es una técnica milenaria, que es la cera que Tal después cual. se pierde cuando se hace la escultura del bronce. Es el proceso previo a hacer la, la, la escultura, que después se pasa a bronce en una fundición. Uh -huh. Ese trabajo, eso me interesó mucho. Y, este, y también trabajo en yeso, en yeso directo y en réplicas. Hago, hago este, producciones de también de esculturas, sí, muy, todo, todo el tema me interesa. nombrar algunas esculturas iconográficas que estén dando vueltas por acá en, en, en la ciudad? De, bueno, tengo eh, la, la que más eh, notoria para los 20 años de, de, la, de la conmemoración del asesinato de Clemente Arona, este, la familia, René, que también nos dejó, que él siempre se lo extraña, que fue el que me convocó para y la, y la mamá Ana, me, me propusieron, me invitaron, eh, me invitó René para que trate de hacer algo para, para... Homenajear, conmemorar. A Clemente, conmemorar a Clemente. Y surgió esa idea y bueno, este, fue en la época también, me agarró un poco la pandemia en mm -hmm. el momento de la producción y esa escultura está emplazada al lado de la Casa del Bicentenario. Bien. Este, está emplazada ya es una cabeza de una persona joven que está puesta sobre un pedestal, este, en la calle 2 de abril. y se llama Ausencia. Uh -huh. Le puse Ausencia y que bueno, conmemora uh -huh. eso y no solamente, no solamente el caso de Clemente que fue quien, quien, quien me motivó por su familia y demás, sino que la mamá de Lucas Cabral también la otra vez eh, en uno de los actos también se sumó y de alguna manera representa todos esos casos que han habido. Y bueno, esa es una escultura, porque también mi obra ha tenido carácter social de alguna manera, uh -huh. en, en algunos de los, de los temas que he abordado como este. Esa es una escultura que, que está bien emplazada. Y después tengo otras de pequeño formato, tengo cosas que ya están en el ámbito privado, en distintos lugares, pero esa es la que... La, la, la, sí, la, la más la, iconográfica. La, la obra decir. pública, sí. Está bien. Ver, sí. Vamos a ir viendo, Fede, querido, algunas imágenes, este, cuando vos lo dispongas. Bueno, ¿ahí qué tenemos? Bueno, esa fue el año pasado, en, es una obra que hice, esa que se ve ahí, que también lo, lo produjimos antes de la pandemia, una colaboración, eso se puso en la Fundación Pablo Casará, en la Avenida de Mayo, una, un edificio hermoso donde, donde trabajaba y estudiaba al, su desarrollo Milstein, o sea, tiene toda una historia, uh -huh. es un edificio totalmente restaurado, cuatro pisos, una belleza, una especie de, de una fachada eh, interesante. Y fue una, una Fundación Palette de Vida, nos, nos convocó artistas, de acá de Venado también fue Angélica Rochón, nos invitaron artistas del interior y otros inclusive de, de, de Buenos Aires, a preparar ese tipo de obras, eh, que está hecha con la base de un palet redondo, uh -huh. por eso son tienen ese formato, y esas obras se subastaron y todo, se, todo lo recaudado se aportó a la Fundación Zambrano que, que, este, que controlaba eh, patologías... Oftalmológicas e infantiles. Uh -huh. Así que bueno, fue una, una experiencia muy linda. Ahí estabas también con Natalia. Eso fue en el 2018. Sí, también sí. Natalia me acompañó. Esto es en el. Bueno, es una de las fotos en el Congreso. Uh -huh. En el 2018 hice una muestra en el anexo del Congreso, que una muestra que organizó Daniela Sátara, una amiga que quiero mucho, que está en Buenos Aires. Sí. Y bueno, Dani hizo esa muestra, que era la serie Sueños Sonoros, que se presentó eh, de manera individual en el Congreso. Estuvo expuesta ahí un mes y la verdad que fue una experiencia. Hermosa porque, bueno, obviamente ir a una ciudad gran, una ciudad como sí, Buenos sí. Aires y estar en un lugar este, también simbólico, donde, donde va tanta gente, bueno, interesante. Ahí estás trabajando. Ahí estoy preparando en un taller que tenía en la calle España, que ya no existe más, se hicieron un edificio. En uh -huh. ese taller estaba preparando el mural... Eh, que está en el Galpón del Arte que ahí se ve la foto que está instalado que se instaló en el 2017 para conmemorar los 30 años de, de la fundación del Galpón del de Arte Galpón. Que son gente, ahí está la preparación, volvió Fede gente, muy bien. Sí, gente Genio. Que, que quiero mucho y bueno, y es un, la verdad que es una obra interesante que tiene 7 metros por 2 muy figurativa, pero está allá eso también, ahí vuelve a ser lo de la muestra del, del Congreso, o sea, una uh -huh. muestra que estaba bien colgada bien, bien como corresponde digamos así que más del fue, mismo. fue muy, muy interesante, sí está perfecto ese también esas ese son parte de las obras del sueño sonoro eran obras muy coloristas muy expresionistas con un dibujo suelto uh -huh. bueno ahí estoy con dos amigos que quiero muchísimo que son este Carmen y Carlos Conti que son <risa> sí. eh, de Galería Picasso que aparte bueno Carlos también es un colega artista sí, muy, sensible, entusiasta y, y muy entusiasta y promulgador también de otros talentos y ellos, eh, ahí es, es esa muestra que cuando circuló esa muestra desde Buenos Aires después vino acá y terminó ese año en, en Galería Picasso, que fue para mí un, un honor haber estado ahí. Este... Bueno, ahí estamos en el Museo Mía con Oscar Polioto que es otro de mis formadores, porque también trabajé con Oscar y a quien quiero muchísimo. Mi amiga Griselda está por ahí también. Está Griselda Ajá. en ese momento porque estaba en el evento, seguramente. Fue todo un evento que se hizo en el Jockey Club, en el no me acuerdo si en el 2018, bueno el Mía se presentó en sociedad, hicimos una muestra que fue a muchísima gente. Es ese, ahí con el artista Aníbal Cedrón, que también vino, bueno, falleció lamentablemente por una enfermedad, pero es un artista importante argentino que vino a Venado, invitado por el Museo Mía, que era el Museo Internacional de Arte de Venado Tuerto, sí. y lo trajimos a Venado, hizo unas conferencias, una charla, pasamos muy buenos momentos. La verdad que fue un recuerdo interesante. Bueno, ahí estoy con Pugía, ese es Antonio Pugía, el escultor que te comentaba. ese era. Era, sí, claro. Los, uh -huh. los maestros, un hombre italiano, del sur de Italia, muy sensible, tenía un taller hermoso, una casa antigua en Floresta, que era su taller. Y los maestros de él fueron Fioravanti, Ruti, Abigatti los autores, entre otras cosas, del Monumento a la Bandera de Rosario. O sea, bueno, un mira. artista formado. muy bueno, sí, sí. Bueno, ahí estoy en mi taller, en una de las partes del taller que tengo, disponiendo de ese espacio, y estoy haciendo justamente la... La escultura que te digo que... Ausencia. Que, la ausencia, que fue para, la, para conmemorar el asesinato Lo, de Clemente. De Clemente. Y ahí está o sea. emplazada, bueno, esas son, ahí, ahí así como quedó emplazada en la, en la casa del Bicentenario. Uh -huh. esa está hecho en metal soldado, todas plaquetas de recorte, y bueno, está hecho así. Buenísimo. Eh, traje como para que vayan viendo un poquito. Sí, sí. Y después, este, ah, estoy con, con Guillermo Rux, que también es un hombre que falleció el año pasado, que es un gran maestro de la plástica argentina que tuve la suerte de conocerlo. Él pintó un mural muy interesante que está en, el, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que es una obra de la Revolución siendo al pueblo, una obra muy, muy importante, uh -huh. de tamaños de un gran tamaño, y, y la hizo este, en óleo, hay videos. Un artista muy sensible, un maestro internacional, porque ha tenido... Este... Bueno, estoy con Angélica, con Angélica. En, en una muestra de ella, que la estoy acompañando. Este, a quien quiero mucho y le mando bueno, de nuevo saludos sí por supuesto y ahí con mi familia porque bueno, nos casamos formalizamos nuestro casamiento y bueno ahí está toda la familia eh, en ese momento tan especial y acá uh, con mirá amigos la que sale ahí adelante. bueno está Maurito, Mauro Javier. bueno en <risa> grupo de amigos que nos encontramos ahí bueno comiendo un zapallo no sé qué algo de producción casera del tucán camaraza el, el tucán castel y <risa> Ahí, Pablito Burrea, el Galpón del Arte. Ahí este, estoy con María de los Ángeles González, con Chiqui González. Ah, la Chiqui. verdad que eh, una persona que admiré muchísimo, admiro muchísimo, pero en su gestión, en su función, uh -huh. y si bien no tuve mucho trato directo, personal con ella, pero eso fue en el Galpón del Arte, en la última conferencia que dio. Y bueno, la gente del Galpón decidió regalar una obra mía. Y bueno, bueno ahí está la, esa es la presentación que se hizo del, del, del, del mural del Galpón para la los 30 Exactamente. Años, en 2017. Bueno, muy bien, este, hemos compartido la mayoría de las imágenes que nos, que nos mandó Mauro. Este, a, a ver, un par de cositas para el cierre, Mauro, por la hora, sí, sí. Eh, estamos. Eh, ¿Qué Paso te queda por hacer? ¿Qué, qué, qué tenés como sueño, este, básicamente? ¿Te queda algo pendiente, algo que tenés ganas genuinas de hacer? No, seguir, este, seguir desarrollando esto, que es este, algo humanístico, independientemente de las posibilidades o de, de un un camino trazado que uno siempre puede pensar en tratar de exponer y tratar de seguir este camino, pero no dejar de, no dejar de hacerlo en lo introspectivo, también en la intimidad, en el proceso creativo, porque es como que realmente es un, un, una gran columna, es algo que te apoya mucho para, para vivir y te, te conecta, o sea, estar conectado siempre con el humanismo, ¿no? de aprender a, a convivir y a desarrollar entre lo laboral, entre... ...independientemente, te repito, de las posibilidades que uno pueda tener... ...porque a veces se, da por, se dan o no se dan... ...pero no de fallecer, seguir intentándolo, digamos... ...eso para mí es eso, es un, es un gran intento... ...mientras tanto se pasa la vida de manera más, más entretenida. Y como mensaje final, de alguna manera, para todos aquellos que tengan inclinaciones... ...ya sea para las artes plásticas o por cualquier manifestación... ...o expresión del arte, porque en definitiva todas tienen un punto en común... Este, el desarrollarse uno, el expresarse, el poder este, compartirlo con, con el resto de la sociedad. Yo, yo pienso eso, invitaré a todos que puedan, que, que se animen a hacerlo, que se animen a hacer cualquier actividad que esté vinculada con el humanismo. Pienso que debemos escapar de lo, de lo efímero, de lo banal, de la vida, del consumo, esta vida que va tan rápido, tan veloz, y me parece que anclar en, en actividades humanísticas nos pueden hacer encontrar un norte, ¿no? Como decía Seneca, la brevedad de la vida, los estoicos planteaban justamente eso, ¿no? Que uno tiene energías positivas y negativas, muchas veces eh, la vida nos lleva hacia el lado negativo de las cosas, pero uno debe encontrar un centro, porque es todo muy breve, la mm -hmm. biología, o la es una aventura que, que la, nos regala muy pocos años en, en una eternidad que es el universo, y la verdad que sí, tenemos que vivir, tenemos que desarrollarnos, por supuesto, tenemos que hacer un montón de cosas, pero pasa muy rápido la vida, pasa rapidísimo. Mientras tenemos salud, tenemos que aprovechar a hacer lo que realmente nos, nos interesa. Nos alimente. Porque esas son pasiones que uno debe atender muchísimo. Debe preocuparse uno por, por construir esas pasiones. Así que eso es lo que humildemente le puedo decir a la, a la, a la gente. Desde intente, tu lugar. Que intente, por supuesto, desde mi lugar. Bueno, Mauro, este, quiero agradecerte profundamente por tu presencia. Ha sido un momento muy grato. Este, el poder conocerte un, un poquito más para, para el común denominador que no te conoce ¿no? tus amigos, tu, tu grupo cercano por supuesto ya saben quién sos y todos hablan muy bien de vos bueno, realmente un placer estar acá en tu programa la verdad que me encantó este, porque bueno, se da la charla muy linda con afecto, y me parece como debe ser sí. y se nota que fluye la cosa así que bueno, te agradezco mucho porque has sido un, un gran este, acompañante así que bueno bueno, gracias Mauro no, por favor eh, bien, eh, hemos llegado al final de, de este encuentro, de este desarrollo que, que tenemos cada viernes. Eh, agradecidos porque han estado del otro lado. Sabemos que después sigue replicando esto a través de, de Facebook y demás, así que los invitamos a que sigan haciéndolo. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana, en particular este que es Extra Large, porque incluye justamente el primero de mayo, que es donde bueno se, se pone sobre la mirada el Día del Trabajador. Para todos realmente... Este, los trabajadores que tengan un excelente día. Cada vez es más complejo, cada vez hay menos oportunidades, pero a no desfallecer también en esto y cualquier cosa que se haga, que se haga con dignidad, la dignidad del, del futuro. Eh, queridos amigos, nos reencontramos el próximo viernes. Chau. Una producción de Multimedio GS. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad.